¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, este ya estamos en la última etapa de lo que es Mis procesos de revelado, retoque y todo eso en, Aquí en la verdad el buque de Alex, y pues bueno espero que les, está, les haya gustado el video anterior, si no lo han visto se los dejo por acá arriba está ahí les dejo otros videos sugeridos obviamente de, en base a lo que es mi canal, es tu canal, nuestro canal, el canal de todo el punto es de que vamos a empezar con esta última etapa, con esta tercera etapa de proceso para entregar yo fotografías hacia los clientes, hacia todos ellos y pues nada más que agregar, ok, pues nada más que agregar, pues corrinco. Como pueden ver aquí yo ya hice una sesión, ya está lista, ya la entregué, ya terminé con ese trabajo Y pues vamos a empezar con, lo, con la otra parte que aquí tenemos las fotos de la sesión de 15 años, de la quinceañera Y pues como ven ya están ordenadas, ya están listas para empezar a ser procesadas en esta parte de Photoshop este, Están ordenadas, no reveladas y pues solo están ya bueno, las escogí, ya hice esa, esa selección De las fotografías que voy a revelar Este proceso va a ser un poquito largo Por así decirlo Pero lo voy a intentar resumir lo más, lo más posible Justamente para que no quiero Porque no quiero que se haga extenso el video vale Vamos a ir parte por parte Y cada parte que tenga que estar haciendo De retoque, etcétera Pues la voy a ir acelerando Voy a explicar lo que voy a hacer Y pues nada más que agregar Vale, en este caso pues vamos a empezar con esta foto Esta fue la primera fotografía que hice Y pues aquí tenemos el resultado Perfecto, pues ahí lo tenemos Pues bueno, ahora vamos a trabajar con otra fotografía Algo, el es que quería trabajar con esta Pero vi que no había muchísimo por hacer Así que dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrar una foto que esté más cerca Que, que esté más a plano medio corto y pues se me vino a la mente trabajar con esta foto con esta o incluso podemos trabajar con la de acá con esta debido a que tenemos todo el detalle como tenemos y pues yo creo que sería una muy buena idea de trabajar con esta con esta foto vale así que vamos allá ya revelado como tiene que ser la foto primero ajusta los colores y ya hacemos gusta Ah, voy a empezar a trabajar con esto y en cuanto esté listo esta parte, seguimos. Vale, chao. Obviamente, vamos a ir por ir quitando las imperfecciones, ir quitando ese tipo de cosillas, detalles, ¿no? Algunas personas tienen muy mínimas, como lo es el, con esta chica, y otras personas, pues sí, tienen demasiadas cosas en, la, en el raso que hay que ir en la así poco a poquito, Esto a veces es dependiendo, llevas un proceso algo largo o un proceso muy corto, así que depende, ¿vale? Aquí yo me voy a centrar primero en lo que tenemos que hacer. Vamos a desbloquear la capa, vamos a duplicar con lo J y de aquí vamos a empezar a, a hacer lo que es quitar las interrupciones. Esto no es muy bonito Pero bueno, el punto es de que vamos a ir quitando granitos, cosillas así que vayan saliendo por ahí. Esto lo vamos a hacer con J, con esta opción, que es esta, un poco, no, recuerdo, no O sea, nunca me aprendo el nombre de las la herramientas, pero ahí siempre está tiene. En este caso vamos a usar la, la, la jota, el pincel, la unita parche, se llama. Y pues, hago, hago esto. Una cosa que tienes que tener aquí muy en cuenta, es hacer un super zoom. Justamente para verlo, para ser más preciso en este caso. Y aquí ir viendo, e ir quitando las cosillas. ¿Vale? En algunas partes, como pueden ver, se nota el, el, la rayota de acá y esta, pues es más fácil hacerla así y ya se va quitando poco a poquito ¿no? por eso es importante hacerle un gran zoom para que se pueda eliminar esta, ¿vale? solo les consejo ya si lo quieres tomar adelante si no pues, pues no lo tomas ¿vale? este vamos a hacer esto le corto y cámara rápida Ok, bueno, pues ya tenemos la ya hemos terminado la parte de, de quitar las pequeñas imperfecciones que hay. Ahí está, ya Lo tenemos todo y pues ya está quitado, ¿no? Ya. Ahora nos vamos a ir a la siguiente etapa. Vamos a duplicar dos veces la, las capas. Vamos a ponerle aquí ese enfoque. Y acá pues paso alto, ¿no? Para hacer la textura de piel y que se vea muchísimo mejor. ¿Vale? Vamos a darle acá. Nos vamos a ir a superficie. Aquí es muy importante que ustedes lo acomoden a, a su gusto a que lo vayan acoplando justamente para que se acoplen a lo que necesitan, a lo que ustedes requieren. Yo no lo quiero que sea tan marcado el efecto algo, algo sutil. Yo necesito algo suave, algo que apenas se note, porque vean, ¿no? o sea, si sí se hace, si sí se nota la diferencia, si sí se nota el cambio, tanto acá como acá. Bien, ya yo, así sutil, algo así. Sí, si haces más para arriba, el radio se, se contrae más. alto que vamos a hacer, es importante que le pongan en el, el luz lineal justamente para que la, el efecto no se haga hasta cierto punto transparente, pero aplique aún así el efecto, ya vieron, o sea, pueden pueden notar tan solo en, la, en los aretes, como, como bueno, aparte de que se aplica el efecto, vamos a dejarla un poquito más abajo yo creo que así así se ve bien y resalta muchísimo yo creo que aquí está perfecto. Ahí me gusta. He visto. Ya se aplicó. Ahora le damos acá. Agrupamos todo esto. Aplicamos y la capa, la máscara de recorte. Y como ven, desapareció el efecto. No está. No hay. No existe. Eso es porque tenemos aplicada la máscara. Y para activar sobre en áreas específicas de esta máscara, apretamos B. Se nos aplica el pincel. Y con esto pues podemos empezar a hacer que se nos note el efecto. Hoy que se ve. Aquí, el aquí que es normal. Tengan cuidado con eso. Si, usa, si usaron la, el pincel anteriormente, chequense que esté normal. Justamente para que se pueda aplicar y no se aplique sutilmente. Y ya después le podemos este, bajar la intensidad y todo esto. Vamos a aplicar acá. Esperen. Es importante que lo apliquen en toda la piel Para que se vea Que tuvo una, un trabajo total La piel obviamente Y que no se vean por cachitos ¿Vale? Para que se vea parejo Para que se vea bien, para que se vea estricto Toda la piel Se marca muchísimo la textura de la, del vestido también. Pero ahorita lo que nos importa Es la Ahora, esto es opcional, pero muchas ocasiones se aplica también al, al cabello, a del cabello. Justamente para que el cabello también tenga la misma textura y se vea igual. algunas ocasiones no, no aplica en todas, pero si quieres hacerlo adelante. Aquí el problema de esto es de que si lo hago aquí se va a transparentar con el fondo y ya lo tenemos en el cabete ya lo tenemos en la piel y ahora solo falta el ir ir paso. Pues no es tan difícil, es la parte del, de las sombras, de las luces, los medios tonos y todo eso. Esto lo vamos a hacer, lo voy a aplicar acá. Yo normalmente suelo utilizar el, la subposición y sobreexposición con estos dos puntos, pero también está es la, la manera de hacerlo a través de capas puedes ponerle sombras y puedes ponerle así, ¿no? Por ejemplo, en sombras utilizas la misma B, el mismo pincel, como guste, puedes aplicar el negro, puedes aplicar incluso también las mismas tonalidades de, de la piel, de donde están más marcadas las sombras y todo eso. Le pones aquí luz suave, justamente para que no se vea tan marcado, tan fuerte. ya vean o sea ya se, ve ya se va ajustando más a, a las sombras y todo y ya no se tan fuerte pero aquí hay que tener muchísimo cuidado en donde las vamos a aplicar y en donde no por ejemplo en el ojo podemos ir aplicando diferentes capas o también este sí diferentes capas de, de sombra para que no utilicemos una misma y se vaya haciendo tonalidades diferentes de sombra trabajar con esto de igual manera si quieres utilizar la sobreposición y sobre -exposición, este si quieres lo vemos en otro vídeo y ya para que no hablemos más el vídeo de hoy ya está más adelante ¿vale? déjame aquí abajo tu, tu manita y utilizamos y, vamos, y nos enfocamos en otro vídeo si quieres verlo bien, bien. déjame aquí abajo tu, tu manita arriba suscríbete si quieres ver lo que es este, sube exposición y sobreexposición en las capas aquí de photoshop vale mientras me voy a enfocar en estas capas que ya hice y vamos allá. <música> parte de edición espero que les haya gustado ya saben si quieren ver más edición y ver más cosillas así como de consejitos y cosillas la manita arriba suscríbanse de aquí abajo es totalmente gratis y si quieren ver mi página web si quieren ver ahí mi trabajo pues aquí abajito en la descripción el primer link lo tienen listo ¿sale? yo por lo mientras me despido les mando un gran abrazo muchísimas gracias por haber estado aquí y pues nada más que decir que tengan una excelente semana o fin de semana, dependiendo de en qué momento estés viendo esto, ¿sale? Chao.